Lo primero que he de decir es que las tres organizaciones de autónomos nos han hecho una serie de reivindicaciones, ¿de acuerdo? Esas reivindicaciones el ministro competente, el señor Escribá, las ha tenido en cuenta y quiero explicarlas muy bien. La primera de ellas, muy importante, hagamos pedagogía, los autónomos, una pequeña persona que tenga una panadería que le permita el Real Decreto de Alarma mantener su actividad abierta y tiene una persona contratada, no tiene que despedirla. Puede ir a un ERTE. Esto nos lo pedían ellos y eso está incorporado. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la prestación por desempleo. Efectivamente, esos autónomos que tienen que bajar la persiana porque se reduce de manera intensa su propia actividad profesional. Pues les vamos a dar con carácter inmediato la prestación por desempleo denominada, en este caso, cese de actividad y además vamos a cotizar por ellos. Estas medidas las pedían las tres organizaciones de autónomos y las estamos, desde luego, llevando adelante. También, también desde el Ministerio de Trabajo, esto es competencia nuestra, estamos en, en, en contacto permanente con los colegios de graduados sociales que tienen mucha incidencia en las gestorías para eh, que conozcan bien sus derechos. Esto quiere decir que faltan medidas, seguramente faltarán, son 3.200.000, podemos mejorar las medidas y desde luego este gobierno no va a dejar a nadie atrás. De verdad, no, no solo no dejamos a nadie en la cuneta, a los autónomos, es que de verdad no vamos a permitir que nadie, quede atrás.